Creo que eh, el transfeminismo como lo fue y lo sigue siendo el feminismo de mujeres negras y de mujeres indígenas nos ayuda a entender eh, las ideologías opresivas que hemos internalizado dentro, de, dentro del feminismo que nos sirve a todas salirnos de esa idea. Creo que el transfeminismo Empieza como un enfoque en las vidas de las personas trans y sus experiencias materiales de exclusión, de violencia, lo que sea, pero que cuando miramos esas personas que están excluidas, marginalizadas, no son exclusivamente trans, ¿verdad? También son negras, son indígenas, son migrantes. que o feminismo ele precisa ser trans-inclusivo porque a nossa força está nas diferenças. Nós não temos as mesmas mulheridades, as mesmas feminilidades. Eu sou completamente diferente, enquanto uma mulher travesti, de uma outra mulher que é cisgênera. Mas as mulheres cisgêneras brancas também são diferentes das mulheres cisgêneras negras. Nós devemos entender que essas diferenças não devem nos dividir. As diferenças devem ser capazes de produzir alianças. Afinal, é o machismo, o cis patriarcado que são os nossos inimigos. Nós todas juntas devemos derrubar essas estruturas. O principal objetivo do feminismo é, é acabar con el patriarcado digamos que la opresión viene de ahí de este, este sector que eh, piensa que hay un orden natural en donde las personas solo hay una manera correcta de ser personas eh, que está muy amarrada al, al sexo eh, asignado al nacer Si sí a un feminismo donde a pesar de su pluralidad no haya ninguna corriente que esté dispuesta a deshumanizar a otro ser humano, ninguna corriente que esté dispuesta a en nombre de la justicia para unas, eh, considerar a algún otro grupo como un grupo que debe ser sacrificado o dejado de lado. Mi sueño como mujer feminista transincluyente es un mundo donde las familias sean espacios de cuidado y bienestar para todos sus integrantes, donde todas las personas podamos realizar nuestro proyecto de vida en condiciones dignas, donde los baños los puedan usar quien los necesite, donde las calles las podamos caminar sin miedo a cualquier hora del día en cualquier lugar del mundo, donde convivamos con la conciencia de que habitamos un mismo planeta, de que estamos interconectados y sepamos celebrar la diversidad como una característica valiosa del ser humano.